¿En tu otra vida fuiste marucha? ¿O por qué tienes el camarón tan chiquito? El mundo es pequeño. <ríe> Chistoso. Ay, qué lindo. ¡A ah, la familia! Así es cuando no. inicias una familia, chicos. ¡Qué increíble! ¿eh? ¡Qué increíble! ¡No! ¡No! ¡A la no! no. ¡Detengan todo! ¡No! ¡Pero! te no. ¡Devuélveme a mi perro! El amor es amor, no importa la raza, la edad, la religión El amor es una magia Aguanta, 10 años y 3 tre... <ríe> Mientras tanto, en la transmisión en vivo Uy no, no, se va a lanzar, se va a lanzar Jasmine, ya que se aviente, que se me acaban los datos <ríe> Cuando llegas bien amanecido de la rupa y tu esposa te organiza un viaje sorpresa, <ríe> mujeres así pocas, ¿eh? <ríe> ¿no lo sé? Tal vez Diosito me ama. <ríe> ¡Ay, qué buen chiste! <ríe> y en otras noticias, gente bien noticias apreciables que te piden noticias, noticias bien noticiosas, noticiosas, bien noticiosas. Oh, oh, oh, oh. Regresa a su casa Con una bolsa con mariposa Y su dueña lo denuncia Que Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Mi causa Le extraño, mano Aún la amo Yo ayudándolo Pero si te engañó está conmigo <ríe> Reacciona Valórate, papi, valórate Hay que empezarnos a valorar, mamá Tan mal, valórate, caro, valórate. Todo por un mundo mejor, ni uno más. ¿Ya son novios? Del güey! Me dijo que saliéramos el 30 de febrero. Ya la hice, ya la hice. Pendejo, febrero tiene 29. Oh, oh, alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Mujeres haciendo bromas. Ja ja, le cambié la hora a tu teléfono. Eres tremenda. Ja ja ja. Mientras tanto. Hombres haciendo bromas. Ah, caray, ah, caray. Es lo último en bromas. Camila Montserrat, mi novio, le dice bebé a otra. A Ala. Frietos, Diego, pero era mi sobrina. Camila, me vale. ¡No lo perdonaré! Mientras tanto, en el video. ¡Ah, caray! ¿Cómo se llama ese filtro? No es un filtro, no! no, no. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Cómo le hago para jugar a la Ouija? Quiero hablar con mi esposo recién fallecido Hace un mes ah, Uy, uy, uy Te orinaste, no como otra vez Por favor, alguien que me diga Ah, no, no, no, ese es de Satana, de Satán Ya déjalo descansar <risa> El contrato era en vida. No lo sigas corriendo tóxica. Ya ni en la muerte y se salva uno. Pero esto ya no lo soporto. Ya es demasiado. Estoy hasta la p. Tengo otra noticia. Noticias, noticias. Mi compa, el Shrek. Uh. Si sí es el Shrek, ¿no? Pese a posición de registro civil, pareja nombra a su hijo Lucifer. Uy, uy, no otra vez! ¿Qué de malo tienen? Hay personas con el nombre de Gaby Lucifer también es el nombre de un ángel Solo que se independizó Y puso su propio negocio Lejos del barrio buscando el sueño Soy mi propio jefe, veme de frente Hicieron un canjeo de armas por despensas Y una doña llevó un misil Se la llevaron ¡No puedo explicarlo! ¿Qué es esto? ¿Puedo explicarlo! Niños primermundistas Cuando sus padres discuten Niños tercermundistas, cuando sus padres discuten ¡Dale! ¡Con la silla! ¿Quieres ser mi novia? Get... ¡No! ¡Soy un drogadicto sin futuro! ¡Sí! ¡Sí quiero ser tu novia! ¡A mi hijo! Ah, <ríe> ¿Conoces la llave? Busco pareja que quiera casarse Y construir un hogar mm -hmm. Estoy vendiendo cemento. Ah. Nada como relajarse después de ganar una discusión a tu esposa. Garbe, ídolo, ídolo. Mientras tanto, en las ofertas, ofertas en vinos. Ay, ay, ay, ay. Para que tus chicos vuelvan al cole con todo. Voy con Mo por una cerveza. Esta tarde llego a mi casa y mi perro está acostado en el patio, cubierto de tierra con un conejo en la boca. Y que me doy cuenta que es uno de los conejos de mi vecina. no, uy, no, no, no, no, no, no, santa cachucha. Ella los cría como mascotas. Corro para el lavadero, a lavar el conejo y eso Lo seco, voy corriendo al patio de la vecina y lo pongo en su jaula. Oye, qué lista. No pasan ni 20 minutos. Llega la vecina y comienza a gritar y llorar. Uy, no, no, ta, no, ala. no, no, no, no, ya valió madre. Me hago el que no sé nada y le pregunto qué pasó. Dice ella, ayer se me murió. El colijo, lo enterramos <risa> Y hoy apareció en la jaula Hay misterios del universo Que no nos corresponde resolver Mi ex en su tercera relación Te amo El amor es una magia Yo yendo a pagar La séptima cuota del celular que le regalé <risa> Esos ojos Puedo ver toda la soledad <risa> ¿Alguien sabe por qué Jorjito está demorando en el baño? Oh my, god, no, oh, my god, oh my god, oh my god, ¡Ajá! ¡Tú debes ser el guerrero dragón! ¡No mames, jefa! ¡Me espantó! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Cuidado! Y en otra noticia, noticia, noticias, noticia, noticia, noticia, noticia, Que se Soy libre. Hombre salió del closet a sus 90 años. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Valor. Aunque cueste, hay que gritarlo. Soy ya! Por poco y sale del ataúd y no del closet. <risa> ¡Córtalo! ¡Córtalo ya! Para que le baje de huevos, que le baje, de huevos, que le Qué lindo, está soñando con su primera reta. <risa> oh no sé, <sea> maligno. <risa> Como que esto no lo hemos visto ¿Vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Bro, ¿soy guapo? <tose> ra ¿Somos mi pana? Soy guapo, lo sé, las mujeres se cali No, ¿Te vas a no, ¿Te vas a no Como la gente <susurra> piensa que son los otacos Como en realidad son <BACKS> <risa> <momentas> va la correcta, lo metes aquí, lo pones